Miren, aquí tengo el cheque, el cheque, voy a tapar el nombre de la persona que lo que lo dio, porque eh, ya sé quién es. Eh, mi doña, mil gracias, ahí está el cheque, dos mil pesos. Dios obra, y por eso que usted es una persona muy querida, y Dios eh, la tiene llena de salud. Así que yo le deseo salud y larga vida. Venga por acá, Juan Carlos, eh, venga por acá. Eh, mire, aquí están los dos mil pesos, usted puede ir a, a cambiar ese cheque, agárrelo ahí. Recibalo, eh, para que todo, ve, eh, todo el mundo vea que usted está recibiendo su cheque Y que ya su hija, el sábado, podrá ir a, a la universidad con su equipo de el, el motor ¿Cómo se llama? El micromotor El micromotor eh, Él tiene la fruta, va a seguir vendiendo algunas fruta Algunos muchachos compran fruta Para los que sintonizaron ahora, le reiteramos El señor Juan Carlos es un vendedor de fruta El cual nos eh, encontramos en, en la valvería donde yo voy él me dice que vende la fruta y, y con el objetivo que la vende y el esfuerzo que está haciendo para su nieta que estudia odontología en la Universidad Católica Nordestana. Él está trabajando esta semana porque el sábado tiene que completar un dinero para comprar un motor, eh, Micro motor. un micromotor que necesita para tomar las clases. Él no anda pidiendo ni tampoco me pidió que lo trajera al programa. Salió de nosotros invitarlo aquí al programa porque el horario no lo permite para que él viniera y poder... Eh, ayudarle a vender la fruta, pero en este caso una buena samaritana, una amiga que, que, que quiero y distingo, eh, nos hizo llegar un cheque de dos mil pesos. Ya con eso, más la fruta que él tiene ahí, va a completar los dos mil pico que le faltan para el, el, el micromotor. El micromotor. El micromotor. Así que Juan Carlos. Yo quiero que ajá. me permita, San Francisco de Macorís es el universo. Y el que viene aquí no se va. Entonces, hay que fortalecer a San Francisco de Macorís. Vamos a tomarnos 30 segundos. Si el programa lo permite, la casita del mediodía, vamos a tomar 30 segundos para que oremos por San Francisco de Macorís. Vamos, no, pero este escenario este es suyo. Dele, dele. Bien, vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte. Gracias por la actitud de San Francisco de Macorís. Gracias por esta. Casa Televisiva, Telenor, muchas gracias por todo cuanto esta empresa está haciendo en San Francisco de Macorís. En esta hora yo quiero encomendar este espacio televisivo delante de ti y los demás del día. Yo quiero que tú le ayudes para que sea un sean espacio de seres humanos. Yo quiero que le bendiga en gran manera, quiero que bendiga a Roberto, quiero que bendiga a su equipo de apoyo y quiero que tú permitas que este espacio siga creciendo, se siga difundiendo por la sonda. Señor del cielo, yo quiero pedirte tu bendición para cada una de las personas que han apoyado mi proyecto Antojo San Francisco. Dale tu gracia y dale tu ayuda. Y líbranos a todos y todas de las manos de los delincuentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, déjame dar un abrazo, mi hermano. Bendiciones. Que el Señor esas bendiciones se las multiplique para su nieta. Sea una odontóloga. Eh, muy buena y que pueda devolver parte de, de todo lo que usted está haciendo también a la gente que lo necesite. Y que no se vaya de San Francisco de Macorís para que pueda devolver, es sí. lo que yo quiero. Amén. Amén. Bueno, Amén. gracias, eh, puede ya cambiar su cheque y comprarle el equipo a su nieta. Luego me gustaría conocerla, ¿eh? Sí, sí, la va a conocer y también a mí me gustaría que si se atreven a invitarme al espacio, yo me atrevo a venir y aportar desde aquí. Yo puedo, yo puedo y yo quiero aportar. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Juan Carlos. Gracias a mi doña que hizo ese aporte. Miren.